discúlpame, ya sabes que yo te respeto infinitamente y pues, estoy escuchando. Pues no, no, no, hace sé un cómo rato que yo no no, sé cómo no te explicarlo veo lo mejor. Hombre, yo tampoco. No, pues te estoy diciendo yo exactamente no entiendo. eso. No entiendo. Vamos a ver, es un pero entonces, que me ¿cómo entiendes tú lo, lo real? O mejor dicho, ¿por qué ¿Dónde, dónde, niegas dónde, lo real? O dónde te pierdes. O dónde te pierdes, claro. Me Porque yo también me pierdo cuando empiezas a hablarme de las pues, relaciones cuánticas, ver, tenemos un Pero intento. No. Pero, tenemos el problema de llegar a la plaza.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 Porque si yo estoy concluyendo es que estoy sacando un efecto de un experimento. Luego estoy llegando a la contradicción lógica. Lo siento muchísimo. No, pero explícame. Todo eso no. no yo no voy a poder. No, no no, yo no, dime, dime. Yo no estoy en condiciones de explicarte eso. Mi terreno no es el de la filosofía. No, no, no, no. No soy no, capaz no. de explicarte explícame. eso. No, sí Lo que es, sí te es, puedo contar es, es como un experimento pues, pues, en es escalera y cómo uno es y otro van demostrado el... eso.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 Quiero decir, ya, por favor, ¿qué es la materia? ¿Qué es la materia físico? ¡Ja! Ah, ya sabía yo, cuando se te han acabado los argumentos, cuando ya estás un poco en la defensiva, cuando ya necesitabas la copa de vino para tal, entonces me devuelves la pelota y permites no, que yo te explique. Yo perdón, necesito una copa de vino y perdón, un cigarrillo, pero es imposible. Perdón, perdón, y eso es perdón. real. Necesito una copa de vino y un cigarrillo. Es tan real como la vida misma. No, la cuestión es que se nos plantea eh, que este es un, un, un terreno complejo, no, el terreno ah. de la distinción entre materia y no materia, como la distinción entre orgánico y e inorgánico. Claro, es que hay una serie de, de, de realidades que yo entiendo que son realidades que de algún modo se nos escapan. Mira, yo les explico a los chicos una cosa que te puedes meter conmigo ahora mismo. ¿no? No quiero. Que es el tema del misterio, es decir... Eh, lo que sea, llámalo como te dé la gana, lo real, lo que hay, lo que existe, lo que eh, esa partícula que interactúa con la otra sin saber por qué, ¿de acuerdo? Todo eso es fundamentalmente misterioso. No quiere decir que no sea conocible, pero quiere decir que nuestro... la, la dificultad de conocerlo permanecerá siempre, porque trasciende porque nosotros que somos al final somos una una mierdecilla de polvo cósmico de micropolvo cósmico de, de yo que sé, de, de, de, de lo más en relación con el universo que es el ser humano, que es el hombre y qué es la propia el propio ámbito de nuestra experiencia es tan limitadísimo que es normal que no lo comprendamos todo, no te parece Sí, claro, pero eso y por qué tenemos que negarlo. Lo siento. Sí. Pero entonces que por qué tenemos que negarlo <tose> otra vez. Por la mecánica cuántica. Pero qué manía con la mecánica no, perdona, cuántica. es que la yo meca... la odio igual que tú. No, no, yo no la odio. Ya vas a destrozar las gafas. Yo no, no, si el que más vueltas da las gafas es yo, Ay, tú. Sí, es yo que casi bueno. no te las he tocado. A ver, <risa> es ya sé con la mecánica cuántica, perdona, es que, a ver, yo me debo a la física. Te, dijo, te digo desde un principio, esta es la plaza... ...yo voy por aquí, tú vas por aquí... ...tenemos que romper la barrera... encontrándonos no, aquí, no en, lo logramos... ...estamos en la plaza... ...estamos en la plaza, estamos en lo la plaza... ...lo único que tú estás... ...metido detrás de la mecánica cuántica... ...como si eso fuera el sur corda. No, ...pero ver, no estoy en la mecánica cuántica... La mecánica ...yo no me he metido cuántica. en la teología revelada... ...no, no me meto en eso... ...y la mecánica cuántica Yo me, al experimento. me parece... ...no, ¿qué coño experimento? ...el experimento, perdón... ...por cierto, que no creo en él, es una de las cosas... ¡Ah! Ahora siento la amenaza de la jefa. Perdona, esa es una de las cosas con la que yo me meto de ella, con ella. Siempre les digo, es que Maite cuenta mentiras. Porque Maite, sí, lo siento, perdón, eso se podía decir. Hombre, claro que lo puedes decir. Ah, pues se lo he dicho. Y, la, y ahora voy a defender a la Maite. La, pues muy bien, harías muy bien, Harías muy bien, pero... Pero la, la idea es esta. ¿En qué, realmente, en el fondo, en qué nos basamos nosotros, los que nos dedicamos a la ingeniería y a la, a la física o a la ciencia? En el método científico. Eso es la base nuestra. Es lo que enseña Maite. Tú enseñas el método científico. Ah, pero, ¿y si el método científico fallara? Hola. Os habéis quedado claro. perplejos. No, no, yo no me he quedado perplejo. Bien, pues el método científico falla. falla claro. En cuanto a nuestra matemática, que sirve para representar todas nuestras leyes, deje de ser lineal, entramos en el terreno de la matemática no lineal. Y ojo, porque la matemática no lineal tiene dos caminos. Uno, el determinismo, y otro, el determinismo caótico. Y ahí el método científico falla. El método científico puede no ser repetible. Mike, B. como ya sí, hemos yo visto, le enseño lo la luego lo ¡Fenomenal! Luego lo luego. bueno que tiene la ciencia es que tiene una serie de hipótesis y axiomas sí. básicos, pero pueden ser cambiados en cada momento. Claro, no es lo que espero que suceda con la mecánica Pero cuántica. claro, vamos a ver. Yo espero pero, poder claro. entender. Pero claro, Antonio, esto, pero no ves así cómo si es? ¿estamos, sí, estamos, no, no estamos alejados. No. No. El problema es que el problema es que tú estás diciendo, vamos a ver, ¿qué es lo que me demuestra? que eh, no existe la realidad los experimentos de la mecánica cuántica y te quedas y la, pero la mecánica cuántica no deja de ser un relato y los experimentos no dejan de ser un método que puede ser perfectible y además puede ser falible con lo cual no puedo afirmar radicalmente que no existe lo real cuando estoy actuando sobre ello es decir no sé qué es o no sé plenamente qué es o no puedo no puedo desarrollar un experimento que me demuestre con claridad meridiana que es. Pero eso no quiere decir que sea. Esta es la cuestión. Esta es la humildad intelectual de la que habla Sócrates. Es decir, es, es que no me, no me importa. Yo me voy a la cama tranquilísimo y no echo polvo por las noches por el hecho de que sea ignorante. Soy ignorante. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? Si puedo conocer mucho más y puedo crear mucho más. Porque fíjate, ¿qué es la realidad no material? Pues la belleza del arte, por ejemplo. ¿Cuál es la realidad del arte? Desde el punto de vista cuántico, no lo sé, no tengo ni idea de cómo experimenta, se experimenta un cuadro de Velázquez o de Modigliani. Lo que sí sé es que existe algo que es bello y que trasciende a su composición bioquímica o su estructura molecular. ...y no tengo ni idea de qué es eso... ...y no creo que me lo pueda explicar una teoría científica... ...ni un método experimental... ...y sin embargo es real... ...y además es lo más real... ...y lo que más importa... ...¿por qué pintan los... Eh, eh, ...los hombres primitivos las cuevas? ¿Por qué las pintan? ¿Qué, qué tiene que ver eso con, con la eficacia en la caza? Ninguna, nada... ...y sin embargo es lo que mueve realmente al, al ser humano... ¿Eh? ¿Qué tiene de extraordinario una pieza musical? Si la conciencia jugase algún papel. ¡Claro! ¡Claro! ¡Esa es la plaza, chaval! ¡La conciencia! Bueno, si es que ¡Esa que es la plaza! Esto, favor, ¡Ya hemos llegado porque, a la plaza! A ver, yo me tengo que ir a mi casa, llevo todo el día aquí y esto ya es un rollo, porque... A ver, ¿qué hora es? Esto se acaba, ya. se acaba ya, punto. No, esto. Escucha, pero a hemos ver, llegado a la estamos plaza. Estamos de acuerdo en todo. Es la conciencia. ¿Estamos de acuerdo en todo? No, no estamos no, de acuerdo No, No, ¿Por qué voy a cobrar, porque voy a cobrar. Sí. Por la conciencia, perdona, a mí me repugna que la conciencia tenga algo que ver con el experimento. Si tengo que admitirlo, lo tendré que admitir pero yo no puedo volver a los planteamientos anteriores al antropomorfismo, es decir, yo no quiero volver a situar en el hombre, en el, al, al hombre en el centro. Pues de tú no querrás. Nación. Yo no pues quiero. Pues tú no querrás, pero es así, porque ah, porque yo no estoy de acuerdo. pero tú no estás, ¿quién no está de acuerdo? Tú, que eres los demás un hombre, sí. tú que eres un hombre. ¿Entiendes? Es decir, tu afirmación es una formación de conciencia. Al final Bertrand Russell el de la ciencia que tú conoces dice, todo acto de conocimiento parte de un acto de fe animal, es decir, de conciencia, de afirmación de ti mismo. Y cuando tú dices, yo no estoy de acuerdo, yo no quiero, estás diciendo, yo no puedes sustraerte de ti mismo. Esta es la clave, Peque, querido Antonio. Es decir, es que esta es la clave. Sabía yo que no debíamos llegar a esto. Porque ahora Pero ya no vamos a ir hablar. por los pasillos y no nos vamos a hablar. ¿Cómo que no nos vamos a hablar? Yo te quiero tanto, Antonio. Lo sé, lo sé, lo sé. <risa> Y además Pero te admiro tanto. Hablando siempre de filósofos. Yo ahí me pierdo, me pierdo. Yo siempre voy al experimento. Y el experimento me dice. ¿Y quién? Interpreta a la gente como que hay una conciencia que determina el experimento. El resultado del experimento está determinado por la conciencia. Perdona, ¿me vas a atacar otra vez? Bueno, no a mí, a mí no. Vas a atacar a los que plantean esto. ¡Qué puñeta a mí! La mecánica cuántica. Pero ¿cómo es posible ¿Pero que qué? el experimento de algo... ...esté determinado por la conciencia del observador... ...porque lo hace... Es una cosa que, que ...pero yo, es que ver, lo hace él... ...entonces niegas la realidad... ...no, no, no, no, no, no... ...afirmo o sea, yo, que la realidad manera, está... Determino ...el resultado de un experimento... ...según mi conciencia... ...a ver, por favor... ...entonces no hay una realidad subyacente... ...hay una... Cuestión mía, de mi observación, que posiblemente vendrá modificada un poco por mis planteamientos culturales, sociológicos... Pero sí, si, pero si eso es lo que acabas si de la decir... la física pero es así, yo me dedico a la ganadería, de no, lo mío. No, la física, pues claro, todo lo humano es así. Quiero decir, pero es justo, pero vamos a ver, si es tu crítica a, a Maite, es tu crítica a la experimentación. Al final la experimentación la hace un tío y la hace en función de una... De, un, de, de, de una un teoría que ha elaborado él. No es la yo hago un experimento y determino el error. Pero ¿quién coño lo haces? Lo haces tú. Pues como yo? Claro, no se hace creo, por sí mismo. Porque yo creo en una realidad. Por eso hago un experimento. Yo tengo en mi casa un claro, laboratorio hecho por mí, claro. que me ha costado un dineral. Si no creyera que hubiera una realidad, yo no me habría costado. Pues claro. Entonces... Yo me dedico a hacer unas mediciones. Si esas mediciones no tienen una realidad subyacente, o sea, ¿pero qué estoy haciendo yo? Pero estoy estamos... tirando mi vida y mi tiempo pero, y pero, mi cansancio. Pero, pero, es una luz que viene de las estrellas, pero Antonio, unas estrellas. No que están ahí desde mucho mucho antes de que lo pero bueno hombre. estamos volviendo estamos volviendo a lo que yo he dicho antes estás diciendo justo pero o sea, por quieres... favor no sí, a, justo. a ver estamos a ver, un innoble no, no no no no no porque el asunto es no. que desde un principio tú y yo estamos no en el pero mismo escúchame barco. pero escúchame un momento no pero espérate que quiero decirte lo que acabas de decir estoy completamente de acuerdo contigo existe una realidad subyacente pero quien la conoce soy yo entiendes es decir yo no puedo salir de mí mismo para saber que lo que hay, que lo que yo veo se corresponde con algo distinto de mí mismo. ¿Me explico? No estoy negando la realidad. Sé que hay algo ahí porque lo conozco, pero lo conozco yo. Es decir, desde mi realidad, el experimento lo hago yo, ¿entiendes? No, yo Entonces, lo transmito. Es, no, claro, y lo transmito, pero lo transmito yo, y lo transmito con mi lenguaje. Y tú, yo te conozco a ti desde mí mismo, no desde ti, sino desde mí. Eso no quiere decir que tú no seas distinto de mí, que yo te conozca que la estrella que esté observando en mi telescopio es una estrella que está ahí y que a lo mejor ni siquiera está, que estoy viendo su luz después de haber desaparecido. ¿Me explico? Pero cuando yo la veo es el momento en que es para mí. ¿Me explico? Entonces, el, el, la conciencia es clave para el conocimiento, es el punto de partida porque es el yo, es el hombre. No, no el individuo. Eso no quiere decir el relativismo, cada uno ve lo que le da la gana. No. Pero yo no modifico la luz de la estrella por mi observación. No, no modificas la luz de la estrella con, por tu observación. Pero Espero sí, que estemos de acuerdo con eso. Claro, sí. Pues pero, podríamos no estar de acuerdo. No, no, no, sí. Claro. No, no, no la modificas, pero conoces lo que conoces. Y no todo lo que conoces. Tú no modificas la luz de la estrella, pero la estrella es más que lo que tú conoces. Y lo que tú conoces está determinado por tu conciencia, es decir, por tu conocimiento de ti mismo por tu experiencia, por donde estás, por tu ubicación. Pero no hay tantas realidades como conocedores. No, hay una única realidad que es conocida desde, todas las desde muchas perspectivas. Hay una realidad que es poliédrica, hay una única realidad que es compleja, hay una única realidad que tú, yo veo y tú ves y que es la misma realidad pero vista desde ti, desde ti mismo y desde, yo, de, desde mí mismo. Claro que sí, tú eres Maite. Y ti te conoce tu hija, y tu marido, y tus amigos, y tus padres, y tus eh, vecinos de tu pueblo. Y yo te conozco. Y tú eres la única realidad que es conocida desde distintas perspectivas. Y esto es una realidad mucho más simple que es la del ser humano. Bueno, no, no tan simple, pero mucho más... Imagínate el universo, ¿me explico? Es decir, yo... No modifico, lo, que también, ¿eh? que también en cierta medida lo modifico cuando intervengo, cuando estoy observándolo, de algún modo lo estoy modificando, pero en cualquier caso pretendo conocerlo tal cual es, <coughs> pero lo conozco desde mi mismidad, esto es, esto es evidente, es decir, las cámaras que nos están, que nos están grabando, nos pues están grabando desde una perspectiva, esa cámara desde ahí, esta cámara desde ahí, esa cámara me muestra mi cara y esta cámara muestra mi... Y luego además tiene una serie de elementos, la propia cámara que, que me, me saca de un modo, los brillos, no sé qué, estos señores que saben de cámaras, pues seguro que lo saben. Y, y por eso intervienen y modifican. Lo que sale ahí es exactamente lo que hay aquí, no está modificado por la cámara. Porque además ahí sale un aspecto de mí, no sale mi interior. No sale lo que siento, lo que pienso. A mí me encantaría poder diseñar un experimento en el que pudiéramos sacar de... Javier, todo lo que hay dentro, evidentemente, es un experimento imposible. Claro. ¿no? No, yo no aspiro a eso. Claro. Yo solamente observo los fotones que vienen de la estrella y me limito a eso. Pues genial. Y ya está. Pues pero genial. No, y, no, pero, pero no, no puedes ver, decir que solo existen yo, los fotones porque es lo único que tú conoces. Desde luego. Sí. Claro. pues. Yo hasta es ahora solo llego a los fotones. Solo llego. Mi sueño es poder llegar más, de, más arriba. No me dará tiempo evidentemente, ni a mí ni a sucesivas generaciones, pero ese es la, el sueño de la física, por lo menos de los físicos, llegar a comprender aquello. Puede es, que sí, puede que no. Y es el sueño en el fondo de cualquier ser humano. A mí me encanta, a lo mejor yo no lo hago como físico, pero sí como filósofo y, de, y, y, y desde luego tendré en cuenta a lo que llegan los físicos. Ese es el sueño. De todas formas... Algún día nos despertaremos del sueño y a lo mejor descubriremos lo real en su plenitud. ¿Quién sabe? Puede. Antonio, entonces cuando, cuando les eh, enseñas a los chicos y haces un desarrollo ¿no? de las redes físicas, ¿realmente con qué caras te lo cuentas? Yo soy un convencido, sé que me estás preguntando esto para darme la boleta, ¡Pum! Y bueno, era lógico que llegara el momento. Lo asumo, lo entiendo y te agradezco por haberme dado la explicación. Sí, sí, yo sé de qué hablo. Yo en el fondo estoy haciendo un teatro, porque este no es mi campo. Esto no son mis creencias. Yo soy ingeniero. A mí yo adoro la física, pero no me gusta llegar a ese punto. A mí me gusta mentiros, la psicada, ¿no? A mí me gusta. Yo soy un mecánico newtoniano. Yo adoro. No, claro, no, porque eso, eso no te da es mucha nada. tranquilidad. Exactamente. Claro. Es una cosa eh, la, la, la mecánica newtoniana exactamente, es, es, exactamente, fantástica. es fantástica. Es fantástica. Y lo es. Es una cosa grandiosa. Eso es lo que yo les enseño, no te preocupes, bueno, ya me puedes echar, pero yo es lo que les enseño. Cómo aplicar la mecánica newtoniana para lograr entender sus técnicas instrumentales. Esa es la clave, hasta donde puedo, porque con 14 semanas, como comprender es una labor imposible. Tienes que ampliar el entonces, número de clases. Las las de y bueno, entonces resulta que esa es grandiosa la mecánica newtoniana, lo explica todo. Yo acudo siempre a ella, ¿entendéis una centrifugadora? la ecuación de Svetlberg se saca de, la de, de los axiomas de Newton. Es algo fabuloso, es una cosa que te va a dar de comer, al fin y al cabo. Pero, llegamos ahora a lo que nos compete, otra de las técnicas instrumentales posteriores, que es eh, los saltos cuánticos, los saltos entre los niveles energéticos. Y entonces, bueno, pues, puedes hacerlo de una manera muy sencilla, que es, explicas el átomo de Bohr y tal, y te vas haciendo la idea. Pero claro... Eh, como tienes que hacerle a la gente que sea, que participe, que venga a clase, que no ramoneen, etcétera, etcétera, pues entonces tienes que empezar a contarles algo más. Algo que a mí me repugna contar, y es, pero, ¿y cómo salta un electrón? Desde una órbita a otra. No tengo el ordenador aquí, pero tengo ahí precisamente una imagen de una nube de polvo que hay, que es roja. Ahora, siempre se lo estoy diciendo, mirad. Estas son las líneas de Balmer, del átomo de hidrógeno, y están ahí en medio del espacio. Esto que a nosotros nos compete, esto se explica con la mecánica cuántica también. Entonces, que sepáis que yo vuelvo a aplicar el átomo de Bohr con fuerza igual a masa por aceleración, y enseguida me dicen, ay, pero es que en química me enseñan la probabilidad, me enseñan los orbitales, digo ya, pero es que eso es mentira. Sí. No es mentira. No, sí, perdonado. No, bueno, bueno, el problema... Me voy a mi casa, no, no, ya... no, espérame, Antonio, sí, mira, si ya espérame... El horror que he producido en Maite... Eso es mentira, eso te encantaría, eres un actorazo, chaval. Escúchame una cosa, escúchame una cosa, no, en serio, Antonio, es que, es que me, parece, me parece espectacular todo lo que estás contando. Bueno, la cuestión es la siguiente, es que no es mentira lo que dice, lo que pasa es que no es toda la verdad, es que el problema es que la mentira y la verdad son cuestiones, diríamos que hay que explicar qué es la mentira y qué es la verdad depende y no estoy siendo relativista estoy diciendo que lo verdadero es mucho más complejo y se aborda ese y yo creo que es verdad lo que le explica Maite o lo que le explica Susana en química y es verdad lo tuyo lo que pasa es que estamos hablando de niveles de realidad distintos esa es la cuestión. o sea de error no tío de niveles de realidad distintos estamos hablando de error y luego lo cuantificamos de esa manera Bueno, ¿y? No, no, nada, nada, pero yo soy un provocador. Pues genial, pues es lo mejor que se puede hacer en clase. Mandarles mensajitos para que enlacen unas clases con otras. Mira, tenemos una oportunidad única. Si estáis buscando que la gente se interese por la filosofía. Mira, yo me meto con Maite, he empezado a meterme contigo he hablado que te iba a meter Por cierto, en lo que me preocupa Entonces, es que yo he leído no mucho, pero he leído algo de Schrödinger, de Heisenberg y tú no hayas leído nada de Hume, por ejemplo. Lo siento, lo siento, Pues deberías, lo siento. chaval. Bueno, porque por Hume si es la es, es lees, la base intelectual. Si tú te lees eso, varios decir, libros que yo te deje, tú yo me leo unos libros que tú me dejes. Vale, fenomenal. Quedamos en eso. Quedamos en eso. Segundo fenomenal. cuatrimestre que yo estoy mucho más legal. Bueno, y yo, yo. Yo ahora mismo no puedo, estoy colapsado. Pero en el segundo cuatrimestre tú me das una, li, una literatura y yo, yo la leo. Y discuto contigo. Y yo te doy otra y hacemos lo mismo. Mira sí. qué maravilla. En, qué cual, en cualquier caso me lo he pasado fenomenal. Hubo un filósofo de la ciencia que decía a los planteamientos de London y Bauer que es sobre la conciencia y la intervención en el experimento que decía cuando tú sales de tu casa, ¿tú estás seguro que sigue allí? Eso lo decía Gion. No, y lo dice otro que ya, está pero, muy relacionado, pero lo dice antes. Claro. Perdonad, Esa es yo, la cuestión. No, eso no lo. Pues puedo yo hacer. sí estoy seguro que sigue allí. ¿Y yo? Pues ya está. Y yo. Pero un día, lo hicimos en nuestro primer encuentro, hice esto con la pobre Pilar, pobrecita mía, que no me conocía de nada. Le dije, yo creo en la realidad cuántica. Y la hice así. Y digo, acabo de tocar a Pilar. Yo creo que eso es una realidad. La he tocado. Sin embargo, cuando vamos mirando, mirando, mirando, mirando, a nivel subatómico, eso ah, se pierde. ¡Genial! Eso se pierde. Entonces, genial. la idea de la mecánica ¿Y? cuántica, y ya me voy, es que construimos un mundo real sobre un mundo fantasmagórico que no existe. ¿Tú puedes entender eso? Yo no, yo no. Esta noche ya no duermo. Y esta noche tampoco he tampoco dormido. Perdón, me voy. Ya no quiero más. Ya estoy. Oh, yeah.